Ahí tenemos este videito. Vamos a ver si nos lo ponen ahí, muchachos. Un hombre vestido de agente policial despojó de su motocicleta a un, motocic a un motoconchista que lo estaba transportando. Sí, esto ocurrió, según dicen, en un, a una esquina del destacamento del sector Guachupita en el Distrito Nacional. Incluso dicen que el video es viejo, pero bueno. Lo importante es que este video fue viral hoy lunes, eh, hoy miércoles, perdón. Entonces en este video, de una cámara de seguridad. Ahí ustedes pueden observar cómo al momento de llegar a su destino, el uniformado eh, hace creer que está buscando el dinero para pagar. Sin embargo, le saca la pistola, le apunta al motor conchista y de, y de inmediato lo, le quita el motor y el cual el cual pues, el, el hombre usaba ¿verdad? para movilizarse, para su sustento. ¿eh? Y después de ahí se lo llevó como si fuera de él. Este ilustre caballero, eh, utilizando un inventario militar que por demás es ilegal, pues se llevó este motor normal, mírenlo ahí. Ahí lo abruza no, cualquiera. Eh. <risa> Le doy con ese caco ahí, ve, con me bajo la cabeza, que es mimita, ¿ves? Señores, miren este video. Dicen que viejo, pero yo no, yo no lo había visto ya no, en las redes. Y eso para mí no es viejo, no. No, no. Para mí es reciente, o sea. Pero eso es lo que decían en verdad en los comentarios. Pero, como te digo, lo importante fue que este video salió a relucir hoy y ha sido tendencia a las redes. Miren esto. Me le tiró arriba, y mismo me le tiró con motor para arriba. Pero será que ese hombre será, o sea, que no tenía fuerza, no sé. 11 de noviembre, sí, correcto. Gracias, Gasoy, que hay que nos... Gracias, Gasoy. ¿Eh? Susantín, un aplauso, Gasoy. Increíble. Échale fresco. 9, 9 de noviembre, 9 de noviembre, dice ahí la fecha, o 11... Bueno, no, sí, 9 de noviembre, noviembre 9 del año 2021. Eso fue ayer, correcto. Así es, gracias, Gasoy, por eh, hacernos notar la fecha de este video. Sí. No, no, wow, no, el aclarando, el, el aclarando, eh. el aclarando, claro, sí. el aclarando. Pero ahí está. la fecha, y, <ríe> No, es, es que eso es la experiencia militar, eso que lo. Llegó, peluche, grafi. ¿Qué, qué, ¿Qué más traiste? <ríe> Señores, la <Problema>. misión. <atención, ríe> el general, el jefe de la policía. Vamos a buscar a Morenito. Claro, vamos a buscarlo. Ese morenito no se parecía a nadie. No me a nada. No, no, busquen ese morenito. Que y le está quitó. usando un, uniforme ilegalmente uniforme. de la policía. No, y un la in, también. La el uniforme y todo eso. entonces Es doble penalizado. Y la bota, porque... Lo, bueno. Así que tienen que sí. caerle atrás, identificarlo Fue cerca del destacamento de, de, de la... De, de Guachupita, Guachupita. y, de y de el la Distrito del Nacional. Limbón, en Guachupita. Bueno, para, mí, para mí que es policía y ahí se despidió que había cámara. Uh -huh. Sí, es policía y... y, y, ¿Y, y de sí. De y no se dio cuenta que había cámara y lo agarran camán. Sí. De la barriga, así, está la... Demasiado uniformado anda ahí para. Bota, pantalón, el abrigo. El abrigo. Sí. Y en la próxima calle, está el de la abrigo de ahí. Eso es Guachupita, por ahí, donde lo leí La cuna de Denbow, Guachupita. Increíble. Increíble. Bueno, esperemos que esto se le dé se seguimiento. Calla.